Aquí nadie se imita, más volado que en la ermita Aquí ninguno se me quita, estamos en la placita sirvo en la copita, hey, tengo tapa azul lo de la rojita Mire esa morenita de piel rojita, ese cholajo hace que se me irrita, Más salado que la papa margarita, estamos hablando que la ocasión me lo amerita Entro encendido con el Bimmy Flow explota al guerreo yo estoy puesto, no importa con quién me toca Todo lo que me han retado y no conozco la derrota Esta pista yo la parto como parto, yo la roca Tiran la mala y piensan que soy un crecido No, estoy puesto para lo mío y mi silencio te hace ruido Si te muerde no es mi culpa, Dios mío La envidia no progresa y por eso es tan ofendido. Bien volado como la rata, hacemos esto por deporte A la lírica le meto como mío barbero al corte Luco fino, no importa la ropa que tenga mi porte Tu jeja me escribió que quiere sentir este torque Lo más fresa el pedazo nunca me de trazo, marcando el paso por partido mínimo son dos golazos ¿Cuál es esa? Me puso rodilla toda atraviesa No estoy hablando de ropa, pero yo hoy lo más fresa no. no. Se formó el descontrol y se formó no. ya yeah. te Cali Colombia pa me da yo Tú sabes. my clan.